¿Qué po eso? ¿Qué es po po yun. Kaso po wag po es <laughs> Momente, en el lámpara. No, rápido, no, no, no, no, no, no, highlights <laughs> hey, no, No me está nada punta no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ¿Qué eh, es okay. eh, bala ¿Qué bala esto? ¿Qué bala esto? ¿Qué es esto?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 Mira Papuja, un y un Electric Nano. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué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 On my way. Hey, Aket, did you my no, te mola con colbuján, oh, ayor mati tayo, -tayo si dine. Eh. quit kada, eh. <laughs> ako busos. -bus. ala uh, tayo ala <laughs> ike eh Ako alis muna, ako pa patay ako 'to. Kalima. Ayos at apat. Ato do. Kita na. Uy, no a yeah. tirar ¿Qué es que está haciendo? se A ver, ¿no hay ya? ¡Ah! ¡Ah!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 hay te silencer eh. eh, no hay na. What we want let's do this for highlights mm. <laughs> ¡Qué